ah pero mole, no está fácil para llegar <risa> eh, hoy saco el más chiquito estamos a 15 metros por abajo Y mira dónde está la balsita esa colgada ahí. Bajo un poquito el dique. Voy despacito, loco, porque hace 8 grados bajo cero. No se puede. Anda, mole. de ya eh? los primeros de la mañana los primeros en la mañana ahí está, ver El guía orojo. Pa, pa, que hermosa torta Ahí estamos Ahí estamos muchachos Guía Orozco Agua del Toro <risa> Dale, levántale caña Viene ahí, viene ahí viene loco Ah, de mi el mole. Mira, qué doblete, ¿ah? ¿eh? Qué grande, mole. Thank <laughs> you.